Cuatro congresistas procesadas por confusión, pero a ellas se suma también el 14 de abril la congresista María Cordero. Y lo que ha sido notable de lo presentado ayer por eh, punto final, esta vez de nuevo, son los diálogos, los diálogos de esta mujer con el trabajador víctima del recorte. El personaje central acá es Brandon Alexander Paredes Calles, técnico de archivos, que es el que más o menos recoge la plata. Eh, los audios lo que indican es esta frase que ayer se convirtió en hashtag, trend topic en redes sociales: Vamos al cajero. Esta mujer decía, A ti ya te depositaron. Así que vamos al cajero y me sacas mi plata. Esa plata es intocable. O sea, es mía, no tuya. Y una frase que es terrible. ¿Por qué crees que estás aquí? Tú estás aquí para que yo pueda cobrar, es lo que está diciendo. La única razón. Y este es un trabajador ni siquiera del despacho propio de la congresista, sino puesto... En la comisión especial Cuyango Tumbes, la o sea, conversista representante de Tumbes, donde eh, Branden, este, ¿no es cierto?, es asesor y lo ponen a este también. Por un sueldo de 9 mil soles. Le sacan la mitad todos los meses, pero recientemente comenzaron a decirle 75%, porque tú no mereces ganar más de 2 mil soles. Por eso estás bien. Y luego la congresista le cuenta en qué gasta la plata. Y acá vienen los problemas para Fuerza Popular. Nicky Torres ha dicho que es una infamia, una canallada. Que Alberto Fujimori tiene un seguro médico que cubre todos sus gastos. Pero ella ha dicho que ella paga la clínica centenario, que paga las medicinas del jefe, los alimentos del jefe, que ella se ocupa del jefe. Eso es lo que ella dice. Puede estar mintiéndole al trabajador, por supuesto. Después que ha empeñado sus joyas de oro, que la campaña le costó 300 mil dólares y que tenía que llevar en efectivo 50 mil soles cada vez que Kenji o Kate iban a tumbes. Ha sido congresista dos veces. Esta es su segunda oportunidad. Dos veces. Su hermano es congresista también, como saben, está investigado por eh, el interés eh, súbito en comprar un equipo de interceptación telefónica aparentemente para el gobierno Pedro Castillo siendo él miembro de la Comisión de Inteligencia y viajando con un agente infiltrado el señor Bárbara de del Ministerio Público que luego se le da toda la información entonces miren ya no es excepcional ¿ok? tú puedes quedarte con la idea de que una congresista o un congresista tienen esta práctica ilícita es ilícita y delictiva las dos cosas uno puede quedarse con la idea de que esto siempre ha pasado porque yo desde que cubro el congreso en el año, yo estoy en esto desde el año 99 desde que cubro el congreso estas denuncias siempre han existido ojo, siempre yo las recuerdo desde los 90 Lo que no recuerdo es que en apenas tres o cuatro semanas cinco congresistas sean acusadas por conclusión, investigadas, perdón, por conclusión por el Ministerio Público. Cinco congresistas investigadas por conclusión. Es un delito, es un delito muy importante en la administración pública. Yo te obligo a darme algo a mí. Eso es conclusión. Mucho de la coima, ¿no? yo te pago para que tú hagas. Acá el funcionario te obliga a hacer algo en su propio beneficio. Cinco congresistas. Entonces, ya no estamos hablando de una excepción. Tampoco estamos hablando de una práctica partidaria, porque puede ser, bueno, los de este partido tienen esa práctica, ¿no? no. Esto es transversal. Dos de APP, una de Podemos, una de Bloque Magisterial, y otra de... Eh, fuerza popular, derecha, izquierda, da lo mismo. Y el otro problema que tenemos que es bien serio, y hay que entenderlo, es el incremento de trabajadores en el Congreso de la República. Y claro, ¿Cómo no van a pedir más trabajadores si a cada uno le muchos el sueldo? Ya la necesidad de tener trabajadores por cada congresista es una necesidad económica, no para que haga un trabajo. Su trabajo da lo mismo. Lo que quieres es sacar todos los meses una cantidad de dinero de esa persona que contrata el Estado. Hay que decir, como decíamos, que Miki Torres y Marta Moyano anoche mismo han dicho que la expulsan, que se va. Es una canallada lo que ha dicho eh, Alberto Fujimori tiene su seguro. Bien, me parece una reacción rápida. hacía tiempo que no veía una reacción rápida. A PP se demoró como dos días en que salga César Acuña a votar a Rocío Torres. Eh, Dicho ese paso pasó porque hasta ahora no la terminan de escuchar. La política demanda. Demanda de verdad. Reacción. Estamos acostumbrados, a ¿no? A ver reacción. Ya todo está muy moral en el Perú en los últimos meses que... O sea, el gobierno no da explicaciones por 60 muertos... Tampoco da explicaciones por su miedo, ¿no? Es el otro tema de ayer. Y que viene siendo ya un tema gigantesco. Lo cual vamos a hablar en la segunda parte, cuando hablemos con José Alejandro Godoy, de quiénes son los Ramírez, quiénes son los Cordero. Como ustedes saben, José Alejandro Godoy es especialista en el tema fútbol.